Vamos a ver cómo modificar el aspecto. Vamos a ir a la página de inicio y vamos a colocarnos, si ponemos el cursor sobre lo que es esta cabecera, veremos que aquí a la izquierda nos aparece por una parte tipo de encabezado y por otra cambiar imagen. Vamos a cambiar la, la imagen de, de fondo primero. Vamos aquí, vemos que tenemos subir o seleccionar, lo cual quiere decir que podemos utilizar cualquier imagen que tengamos y que nos interese poner sobre el tema del que va el site o si no seleccionar una nueva imagen, una imagen que ya esté, que nos esté ofreciendo que nos esté ofreciendo eh, Google o alguna que podemos tener en nuestros álbumes. Eh, vemos aquí cualquiera de estas, podríamos coger por ejemplo esta y seleccionar, ajusta y la tendríamos ahí. Si queremos coger una de nuestros álbumes, pues vamos a seleccionar imagen. Tus álbumes. Y por ejemplo, esta misma. Que lo que va a hacer es adaptarla para que aparezca ahí. Tendríamos que, que ver este título con este blanco, pues no queda muy bien. Vamos a restablecer. Ponerle... Una de la galería, tal y como habíamos hecho. El tipo de encabezado puede ser este. Esto es banner, puede ser más grande. Digamos que esto ya es enorme. O solo título, que desaparece sin fondo. Vamos a dejarlo en banner. Y lo tendríamos así. Si pasamos a otra página, lo tenemos de esta manera, pero igual esa nos interesa... Tenerlas como solo título y entonces las cambio. Las dejo así. Esta la voy a dejar también como solo título. Y esta también la voy a dejar como solo título. Esto es una, parte, una de las partes que afectan a, al aspecto. Pero hay otra que es más general y que afecta tanto aspecto como a, como a los estilos. Que es temas. Aquí podemos elegir distintos Aspectos, vemos cómo, cómo varía de uno al otro. Y nos vamos a quedar por ahora, nos vamos a quedar con este. Incluso asociado a ese conjunto de colores, etcétera, que podríamos elegir un diferente estilo de fuente. Otra cosa sobre el aspecto es el menú. Lo tenemos ahora aquí arriba. Vemos que cuando nos ponemos sobre la zona, aquí a la izquierda aparece un engranaje. Entonces si le doy al engranaje, puedo seleccionar navegación panel superior, navegación en panel lateral. Si elijo panel lateral, pues tendré aquí el menú.